Un hombre falleció tras caer de una mata de mango Hecho registrado la tarde de este viernes En la comunidad La Penda De este municipio de San Francisco de Macorís Se trata de Radamés Restituyo Tejada De 53 años de edad Residente en la calle M Del sector 27 de febrero Su hermana Teresa Restituyo Narró a nuestro medio Cómo ocurrió el hecho Bien. Se cayó de una mata y se, se rompió en una rama y se mató. ¿A qué se dedicaba? Y arreglaba y trabajaba lo que apareciera y hacía de todo, electricita. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.